Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia David Lee y en este vídeo te quiero hablar sobre por qué es tan importante comunicar para vender. Siempre digo que sin comunicación no hay ventas, pero en este vídeo te voy a explicar por qué, a qué me refiero, qué acciones de comunicación tenemos que realizar para que lleguen esas ventas, qué es lo que tenemos que comunicar, de qué forma lo tenemos que comunicar, qué cosas tenemos que tener en cuenta. Bueno, todo lo que necesitas saber para poder construir un plan de comunicación y que en función de ese plan de comunicación generes ventas para tu negocio te lo voy a explicar en este vídeo pero antes de empezar te invito a que si aún no lo has hecho te suscribas a mi canal de youtube y que actives las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que comparto aquí en mi canal cada semana en los que te hablo sobre cómo vender de forma natural diferente y sobre todo con tu personalidad te enseño a vender con heartset, es decir con estrategia pero también con el corazón con tus valores poniendo sobre la mesa Toda la estructura de la venta, todas las técnicas de venta, todas las herramientas para vender de mejor forma. Pero también, evidentemente, cuidando a tus clientes sin ser invasivos, sin ser agresivos, sin poner al otro contra la espada y la pared. Todo eso lo vas a aprender aquí si te suscribes y si te quedas como parte de mi comunidad dentro de YouTube. Y ahora sí, dicho esto, vamos a empezar a hablar sobre por qué sin comunicación no hay ventas. Como te decía anteriormente, en este vídeo vamos a hablar acerca de por qué sin comunicación no hay ventas. Quizás esto te parezca algo evidente, pero muchas veces nos lo saltamos, no nos damos cuenta de ello y pretendemos vender o que la gente sepa qué es lo que estamos ofreciendo con nuestro negocio, nuestros productos, cuáles son nuestros servicios, cuando en realidad no, hemos tomado, no nos hemos tomado el tiempo para comunicar ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Por qué lo que hacemos es distinto? ¿Por qué deberían trabajar con nosotros? ¿Por qué somos la mejor opción para solucionar ese problema que tiene nuestro perfil de cliente ideal? Pretendemos que, porque una vez hemos hecho un post, por ejemplo, en donde hemos contado, bueno, lanzo este servicio, lanzo este producto, ya está, no lo tengo que decir más. Y esto es un error muy, pero muy grave que te está haciendo perder muchas oportunidades de venta. Tienes que tener en cuenta que hoy en día en el mundo de internet, en el mundo del emprendimiento, en el mundo de los negocios online, hay muchísimas pero muchísimas marcas, hay muchísima información, hay muchísimas personas ofreciendo lo mismo que tú ofreces. Por lo tanto, es necesario que comuniques de forma constante ¿Por qué? tu marca es distinta, por qué tu producto es diferente, por qué tu servicio es distinto, por qué lo que tú ofreces hace que tu marca sea única, por qué eres la mejor opción de tu cliente. Detrás de todo esto hay un gran trabajo de comunicación en donde debes evidentemente volcar cuáles son tus valores, qué es lo que diferencia a tu marca, cuáles... Eh, son eh, las formas de trabajo que tienes que son diferentes cuál es el método de trabajo con el que realizas eh, tu servicio por ejemplo cuál es eh, el tipo de productos que utilizas para vender por ejemplo eh, qué hay detrás de la creación de ese de ese producto qué hay detrás de, de tu marca quién eres tú y por qué eh, lo que haces es diferente y por qué crees que tu solución es la mejor dentro del, del mercado, por qué crees que es la solución más completa. Todo esto es necesario que lo comuniquemos, que lo contemos, porque por sí solo nuestro cliente no tiene por qué saberlo. Entonces tienes que centrarte en detenerte a decir, ok, voy a analizar mi marca, voy a entender por qué, soy distinto, qué es lo que aporto de diferente, por qué creo que soy la mejor eh, solución, por qué mis productos o servicios son mejores o son diferentes a lo que hacen otras marcas, por qué mi solución es eh, distinta, cuál es mi propuesta de valor que hace que me diferencie del resto del, del mercado que no tiene que ver solamente con un tema de precio, soy más barato, soy más caro, sino que tiene que ver con lo que aportas, con la solución que le brindas a tus potenciales clientes, a tus clientes, sí. Entonces todo esto tenemos que trabajarlo y tenemos que comunicarlo de forma constante, sí. Pero además también tenemos que tener en cuenta que si queremos vender un determinado producto, un determinado servicio, una formación, si estamos, por ejemplo, en el medio de un lanzamiento, no podemos pretender decir: Hola, bueno, acabo de sacar este nuevo servicio, te lo cuento y ahí lo tienes, ya está. Y luego quejarnos porque nos llegan ventas. ¿Qué ha pasado? Nadie me ha preguntado por esto. No evidentemente, porque lo has dicho una sola vez, has puesto un post y te has olvidado. Esto no es tener un plan de comunicación. Necesitas repetir de forma constante y sé que esto quizás te cueste, porque lo he escuchado muchas veces, clientes, alumnos, me lo dicen, no, Cecilia, pero esto ya hemos hablado, esto ya le hemos dicho, esto ya lo hemos contado. Bueno, eh, realmente es necesario que lo repitas, que insistas, la gente se olvida, la gente no tiene por qué eh, acordarse de qué es lo que, que ofreces o que has lanzado un nuevo servicio. Y además, compramos... Cuando ya hemos escuchado, por lo general, varias veces, desde quizás distintos enfoques, lo que ese producto o ese servicio nos va a, a aportar, ¿sí? Entonces, si tú vas a lanzar un nuevo servicio, por ejemplo, de consultoría, háblame hoy de qué incluye este servicio. Mañana cuéntame por qué lo necesito. Pasado, dame un ejemplo de alguna persona con la que hayas trabajado en este proceso de eh, consultaría y cómo ha ayudado a esa persona eh, la siguiente semana cuéntame que me quedan pocos días para poder aprovechar este precio que le has puesto de lanzamiento, por ejemplo, a esta consultoría y que luego va, va a subir. Recuérdame que me queda poco tiempo para comprar ese, ese servicio que me interesa por este motivo, por este motivo y por este otro. Cuéntame cuáles van a ser los beneficios para mí como, como marca cuando te contrate este servicio en, en concreto, explícame cuál es el método de trabajo que tú vas a realizar conmigo en este proceso que vamos a iniciar eh, juntas. Como ves, estoy hablando siempre de lo mismo, del lanzamiento de un mismo servicio, pero enfocado de distintas formas para no aburrir. Pero siempre contando lo mismo, repitiendo e insistiendo y comunicando qué es lo que estoy haciendo, poniendo foco en Quiero vender esto, quiero que accedas a este nuevo producto, quiero que accedas a este nuevo servicio y te voy a contar desde distintas formas por qué deberías hacerte con él. No podemos pretender enviar un email a nuestra lista y que nuestra lista sepa que hacemos eso, que tenemos ese servicio y esperar a que nos compren. No podemos pretender colgar un post en Instagram, en Facebook o en donde sea y esperar a que lluevan las ventas. No podemos pretender subir un video a YouTube y que ya todo el mundo sepa qué es lo que estamos vendiendo. Esto no funciona así. Tienes que comunicar de forma constante qué es lo que haces porque vuelvo a insistir, tu público, tu audiencia, tus clientes, no tienen por qué recordar lo que haces tú y las 9.000 marcas más a las que siguen en redes sociales, los impactos publicitarios que estamos recibiendo constantemente, que abrimos el periódico y tenemos publicidad de una empresa que nos ofrece esto o lo otro, encendemos la televisión y tenemos más publicidad, salimos a la calle y tenemos más publicidad. Imagínate la cantidad de impactos publicitarios que recibimos día a día como para estar pendientes de lo que Hace cada una de las marcas que seguimos en eh, redes sociales como Instagram, YouTube o la red social que, que sé que elijas para eh, utilizar como canal de comunicación con tu audiencia. Por lo tanto, es necesario repetir, es necesario insistir, es necesario comunicar. Tienes que trabajar con un plan de comunicación a través del cual puedas constantemente estar aportando información útil para tu audiencia, ¿sí? explicándoles algo pero a su vez también llevándolos a, oye, esto que te he contado, la solución es esta, este nuevo producto, este nuevo servicio, o el servicio que ya tengo y que estoy vendiendo de forma, de forma constante, sí para que a través de todos esos impactos finalmente se produzca la venta. Recuerda, vender no es cuestión de, bueno, subo un, un post, mando un email y ya está, me siento en mi sillón a esperar a que lleguen las ventas. No funciona Así. Tienes que realizar constantemente acciones de venta. Por eso siempre insisto tanto en la importancia de realizar acciones de venta de forma diaria. Para que pueda llegar a tu cliente, para que de todas las acciones que vayas realizando, vayas sembrando poco a poco esa semillita de curiosidad, de necesidad en tu audiencia para que finalmente digan, yo voy a comprar. Esto es lo que necesito. Esto es lo que va a resolver mi problema. Problema. Así que no te olvides, trabaja en tu plan de comunicación, identifica cuáles son los valores que definen a tu marca, cuál es la línea de comunicación que quieres llevar, por qué eres diferente, por qué tu propuesta es distinta, cuál es tu propuesta de, de valor y todo eso vuélcalo como parte de toda la comunicación que vas a desarrollar, ya sea en redes sociales, en tu página web, en tu blog, en tu lista de email marketing, en los canales que utilices para comunicarte con tu audiencia para así ir comunicando poco a poco qué es lo que haces, qué es, eh, cuál es el valor que, que aportas, por qué eres diferente y que finalmente lleguen las ventas. No te olvides de trabajar en esto porque es lo que hace que realmente tu estrategia de ventas funcione. De nada sirve tener una estrategia de ventas perfecta si tu plan de comunicación cogea por algún lado si tiene fallas, porque tienes que tener presente que para que lleguen las ventas tiene que haber comunicación, tiene que haber un plan de comunicación que te da la visibilidad, la atracción de, de clientes, para que luego sí podamos ejecutar esa estrategia de venta que tienes diseñada para tu negocio. Así que, si todavía no lo tienes hecho, ponte a trabajar en ello. Para vender tienes que comunicar, no lo olvides, grábatelo a fuego y comienza a tope a trabajar en ello. Y... No olvides tampoco suscribirte a mi canal de YouTube si todavía no lo has hecho para formar parte de esta comunidad y sobre todo para no perderte los vídeos que publico cada semana en los que te enseño a vender de forma natural, de forma diferente y sobre todo con tu personalidad, siendo tú mismo y no un robot que va por ahí con un guión dando vueltas que no sabe qué decir, ni cómo decirlo, ni cómo contestar a una objeción. Apúntate a mi canal de YouTube, suscríbete, aquí tienes abajo el botoncito rojo, me encantará tenerte dentro de esta comunidad y también verte la próxima semana en un nuevo vídeo. Nos vemos, chao chao.